Hola chicos, bienvenidos al segundo vídeo de esta pequeña serie de vídeos de entrenamiento. Y hoy estoy aquí con mi atleta y buen amigo Rubén Gutiérrez, ¿vale? que ahora, ahora se va a introducir un poquito para que sepáis quién es. Hoy vamos a hacer un entrenamiento de hombro. Eh, lo dicho, eh, para los que no hayáis visto el primer vídeo, son entrenamientos reales, es un poco la manera que tengo yo de enfocar el entrenamiento. Y respecto al anterior vídeo, explicaba que tenía una serie de premisas para trabajar cada ejercicio y seleccionar cada ejercicio. En el caso del hombro, no es tan así, y ahora explicaré el porqué, con lo cual eh, no os sigáis esa referencia que dije en el primer vídeo, porque va a cambiar un poquito, ¿vale? Así que nada, Rubén, haz, haz tu pequeña presentación y explica quién eres, qué has ganado. Muy bueno, pues nada, yo soy Rubén, ¿vale? Rubén Gutiérrez. Eh, actualmente estoy en etapa de competición. De hecho, este fin de semana pasado me hice campeón de España en la categoría de Memphis ¿sí? ¿vale? Y nada, y el año pasado también competí, me hice campeón internacional de Raúl Ferrato Y nada, pues vamos a ver Frank que me tiene preparado hoy en este entreno de hombro que espero que, que, que termine conmigo, ¿vale? Os voy a dar una buena noticia y es que hoy me vais a ver sufrir un poquito, no mucho, porque yo no soy el protagonista del vídeo, ¿vale? Pero me voy a meter a entrenar hombro con él, porque, porque sí, porque hoy, hoy me apetece, hoy te voy a dar caña, ¿vale? Así que nada, vamos a darle, vamos, vamos a darle duro. Vamos a reventar. Vale, pues vamos con la primera parte del entrenamiento, que es la más importante, al fin y al cabo, que es el calentamiento, ¿vale? Al igual que cuando hicimos pecho, sería interesante disponer de unas bandas elásticas, la típica roja, sin mucho peso, para hacer el movimiento que hicimos en el primer vídeo, ¿vale? Pondrán el enlace del vídeo por aquí y lo podéis ver. Ese lo podéis aplicar en el entrenamiento de hombro. Y ahora, puesto que vamos a hacer hombro y los movimientos los vamos a reducir a movimientos laterales, movimientos de posterior, movimiento de press y movimiento frontal, pues es muy sencillo, yo abogo por hacer un calentamiento con unas mancuernas livianas, tal y como hace Rubén. 10 repeticiones en cada posición, empieza con lateral, lateral, eso es, 10 repeticiones, ¿vale? Eso es. A continuación, elevación frontal, agarre neutro, ¿vale? 10 repeticiones, eso es. y después de hacer las frontales pasaría a un press de pie, lo mismo, poquito peso, 10 repeticiones. Podéis hacer esto de 2 a 3 series según vuestra capacidad a la hora de generar calor y poder, poder entrar en calor y sobre todo los atletas más avanzados pues necesitaréis un poquito más de tiempo para evitar lesiones, ¿vale? porque las cargas serán mayores en el entrenamiento. Y ahora haré referencia a un fallo muy habitual, que es calentar lo, lo, los rotadores, sobre todo el rotador externo, con mancuerna, ¿no? Pues al final, por gravedad, con una mancuerna no se debe calentar el rotador externo y se debe hacer en polea, ¿vale? Así que nada, déjamelas, voy a darle yo también caña y ahora pasamos al primer ejercicio. Bien, vamos a empezar con el primer ejercicio. Eh, van a ser unos pájaros en máquina. Y, y diréis, ¿por qué empiezo por pájaros? Bueno, pues básicamente, aunque hayamos ya calentado, es una manera de realmente meter más sangre al, al hombro y evitar futuras lesiones, vale, sobre todo el rotador, que es muy, muy propenso a, a lesiones en, a la hora de trabajar pesado, ¿no? sobre todo los preses. Entonces, antes de empezar con un press, vamos a meter pájaros. De esa manera calentamos bien la zona posterior. ¿Cómo enfoco los entrenamientos de hombro? Bien, eh, os he comentado en la presentación, cuando estaba con Rubén, que realmente la estructura del entrenamiento de hombro es algo distinta a lo que había dicho en el de pectoral, ¿vale? Porque la estructura del de pectoral se puede aplicar en cuádriceps, se puede aplicar en espalda, pero, por ejemplo, en el hombro o en el brazo, es algo distinto, ¿no? El hombro, básicamente, no es un músculo que permita tampoco... Al menos yo no lo comparto, ¿vale? Manejar cargas extremas a seis repeticiones y tampoco eh, permite stretchers, lo que son ejercicios de estiramiento, porque realmente lo único que podemos hacer es estirar el posterior, ¿vale? Entonces eh, realmente estamos limitando lo que es el estiramiento de la cabeza frontal y de la cabeza lateral, que es la más importante. Eh, nada, vamos a empezar en, el, en los pájaros. Primer ejercicio de activación, coincide con la estructura del otro día, de, del entrenamiento de pectoral, pero luego veréis que esa estructura va cambiando un poquito. Yo, personalmente, en hombro abogo mucho por el volumen de entrenamiento. Hay gente que, no aboga, o sea, que simplemente mete el hombro, por ejemplo, con pectoral, como un grupo muscular auxiliar, sin darle mayor importancia, pero bajo mi experiencia, los mejores hombros han conseguido con entrenamientos largos y voluminosos y a bastantes repeticiones. Se trabaja con peso, priorizando la técnica, pero a bastantes repeticiones. Y eso es lo que hoy vamos a aplicar en el entrenamiento. Bien, chicos, pues ya está aquí Rubén colocado. Eh, lo primero de todo, como podéis ver, la colocación. Nosotros somos bajitos, ¿vale? tenéis que aseguraros que el mango, el agarre, está a la altura del hombro, ¿vale? Y sobre todo, eh, centraros en estirar adelante la cabeza posterior del hombro. Vale Rubén, échalo hacia atrás, empieza ya, aguantamos un segundito, eso es, y no contraemos del todo, porque si no involucramos mucho la, la espalda alta, ¿vale? Eso es, no, no, no llegues muy atrás, eso es, vamos a hacer tres, perdona, cuatro series de 15 repeticiones, con un segundito de contracción atrás y realmente los descansos van a, van a ser muy cortos, o sea, según él termine me voy a meter yo. Es un ejercicio en el cual eh, no debemos de meter demasiado peso, por lo tanto yo este ejercicio lo entiendo como un ejercicio de, de estrés metabólico, ¿vale? Sería absurdo aquí meter muchas placas y tirar a 6-8 repeticiones. Es un ejercicio que se debe trabajar a un mínimo de 12 repeticiones y con mucha técnica, ¿vale? 10, 30 atrás, 5 más, 5, 4, 3, 4, 3, aquí, adelanta bien, eso es. pues ya está, ya está el hombro bien caliente, sí, sí. así que ahora vamos con otro de posterior, ¿vale? Atentos. Vale, pasamos al segundo ejercicio. Eh, como podéis comprobar, vamos a seguir trabajando la cabeza posterior, la posterior junto a la lateral. Bajo mi punto de vista, son, eh, digamos, las zonas del hombro que más volumen dan, ¿vale? Son las más importantes. Yo si, siempre las he priorizado muchísimo. Vamos a hacer este, este viene en inglés, ¿eh? Le digo, hang and swing, ¿vale? Esto traducido podría ser colgado y balancear, ¿vale? Bueno, es un ejercicio que yo personalmente se lo vi por primera vez a John Medus, ¿vale? Ya sabéis que me gusta mucho su, su filosofía y su metodología de trabajo y es un ejercicio que llevo aplicando mucho para trabajar la cabeza posterior del hombro. ¿Qué pasa? Eh, el hombro ya lo hemos trabajado de manera técnica en la máquina, ¿vale? Contrayendo bien, metiendo bien sangre y ahora lo vamos a rematar a altas repeticiones con una carga bastante elevada, con un movimiento que es parcial y te mantiene al estar en protracción escapular, ¿vale? Es decir, los hombros adelantados, el movimiento es muy cortito, es parcial, entonces te estás tirando la cabeza posterior del hombro y a la vez la estás estimulando bastante. De hecho, si lo probáis, tras venir con el hombro preagotado, con la cabeza posterior preagotada, veréis que el quemazón es terrible, ¿vale? Entonces, Rubén, vamos a hacer tres series de 25 repeticiones. La inclinación del banco, ajustarla según vuestra altura, ¿vale? Nosotros no somos muy altos, con lo cual esa inclinación es perfecta. Los brazos... Prácticamente estirados del todo Y movemos Vale, eso es Y aquí delante, ¿eh? aquí delante Ahí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Estirados los brazos 11, 12, sigue 13, sigue 14, 15, muy bien, sigue 6, 7, 8, 9, sigue 10, 5 más, 5, 4, muy bien, 3, 2 y 1. Vale, buenísimo. Vale, Rubén va a afrontar la tercera serie, la tercera es la última, ¿vale? Tres series de 25 repeticiones, al fallar, ¿vale? Posiblemente falles antes de las 25 repeticiones, sueltas las mancuernas, cogemos las de 7,5, como podéis ver la diferencia de peso es bastante notable, y veréis que va a hacer una elevación para posterior, o sea, unos pájaros, llevando los brazos un poco hacia adelante y subiendo muy hacia arriba, ¿vale? Nada de movimiento parcial, y ahí iremos al fallo, ¿vale? Con esta técnica de alta intensidad, ...concluimos el trabajo de la cabeza posterior. Dos, duro, de eh, Rubén? Damos todo aquí. Cuatro, cinco, sigue. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Fáciles. Una, dos, tres, vamos, aquí. Cuatro, cinco. Le toco porque es difícil aislarla, ¿vale? La cabeza lateral siete vamos ocho nueve vale suelto suéltalas vale venga técnico arriba vale arriba sube más y los codos adelantados vale adelanta los codos sigue adelántalos aquí el trabajo aquí el trabajo vamos sigue Rubén sigue sigue sigue sigue fallo sigue sigue sigue, ¿Sigue? ¿Un poco parcial un poco parcial, eso es, ¿sigue? Vale, perfecto, tío Muy bueno Muy bien, pues vamos con el tercer ejercicio de la sesión Este sería nuestro básico, entre comillas, ¿vale? Como os he dicho, en el caso del hombro No me gusta trabajar a menos de 8 repeticiones, ¿vale? Así evitamos lesiones y se puede estimular perfectamente Sin necesidad de trabajar a menos press militar, lo metemos justamente después de haber trabajado el posterior, de hecho notaréis que el hombro va mucho más caliente, es verdad que vaya prefatigado, pero a mí lo que me interesa es poder seguir entrenando de aquí a unos años, ¿vale? Así que Rubén va a trabajar a 8 repeticiones y vamos a ir haciendo series de aproximación para realmente tirar una única serie efectiva. 8 repeticiones, controlamos la excéntrica, buen recorrido sin llegar a bloquear arriba, ¿vale? Eso es. Y bueno, esto lo comenté en el vídeo de de, del entrenamiento de pectoral, y es que para muchos esto puede parecer una pérdida de tiempo o generar fatiga innecesaria. Bajo mi punto de vista, sobre todo en atletas avanzados, es preciso ir adaptándose, sobre todo a, a nivel neurológico, ¿vale?, para, para hacerse con el movimiento y empezar de poco a más. Eso de hacer, yo por lo menos lo veo así, ¿vale? De hacer, por ejemplo, ahora dos repeticiones y automáticamente meterle 20 kilos más, bajo mi experiencia, puede, puede, puede acabar en una lesión, ¿vale? Entonces, prefiero ir poquito a poco. Vamos a meter un poco más de peso. Como habéis podido comprobar, Rubén en esta segunda serie se ha aproximado muchísimo al fallo, se ha quedado a un RIR 2 más o menos, ¿vale? Entonces, en el ejercicio de fuerza explosiva, que yo los llamo así, es preciso atender un poco a las sensaciones. En el caso de Rubén, en el día de hoy, con el cansancio que arrastra hoy, con las movidas que tiene hoy, ¿vale? Pues hoy, el nivel de intensidad ya lo has conseguido y ahora esta serie que vaya a hacer la, la próxima, la tercera serie, va a ser realmente la efectiva porque va a fallar con ese peso, ¿vale? Entonces, por lo tanto... No, no va a añadir más peso a, a la máquina ¿vale? con el que hay. Y veréis que sacará 8 repeticiones, pero van a ser forzadas. ¿vale? Entonces esa va a ser su serie efectiva. Al terminar, aplicaremos una técnica de alta intensidad, ¿vale? que va a ser la famosa SST. Esto es de Patrick Tour. Que el sistema lo que te dice es aplicar cadencias. Veréis que voy bajando de peso ¿vale? y él va aplicando cadencias según el, la carga que haya. O sea, es decir, llegará al fallo en 8 repeticiones, le quitaré un poco de peso. Aguantarás céntrica durante 5 segundos al fallo, le quitaré peso y en vez de aguantar la concéntrica como se hace en el sistema de Patrick Tour, lo que harás es trabajar muy explosivo, ¿vale? Terminando, te sales del asiento y haces un más musculado apretando los deltoides, ¿vale? Venga, pues vamos a por tu, tu última serie. Una, dos, vámonos. Vamos, dos, vamos, tres, vamos, cuatro, cinco, vamos Rubén, seis, la, siete, vamos, ocho, vamos, vale, aguanta, aguanta, aguanta, vale, no te muevas. Bueno, aquí no pille el cable. Pásame un disco de 5, tío, que lo he calculado ¿vale? A Esto lo pones luego junto en el vídeo. Vale, pues se supone que es seguido, ¿vale? Venga, aguanta, aguanta la excéntrica aquí, ¿vale? 2, vale, vamos. Aguanta, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, arriba, eso es. 1, 2, 3, 4, arriba. 1, 2, Dos. Yo te ayudo subir un poquito Aguanta, aguanta, aguanta Más, una más Rubén, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta Última, última, última Vamos, vamos, vamos Vamos, aguanta, aguanta, aguántala Aguántala, aguántala, Vale Ahora muy rápidas, ¿vale? Vale, tírale Muy rápidas, ¿vale? vale Muy explosivas. Aumentamos el tiempo de ejecución, la velocidad. Eso es. Tres, cuatro. Sigue. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien, sigue, sigue. Una, vale. Vale, levántate, aprieta, ¿vale? Aprieta, aprieta, aprieta, aprieta, aprieta, aprieta, aprieta. Suelta, suelta, suelta, suelta. Aprieta, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Vale. Muy bien. Muy bien. Vale chicos, como podéis comprobar, hoy estoy sudando de verdad, ¿vale? Eh, y no hace calor, ¿eh? ¿eh? Bueno, referente al anterior ejercicio que se me ha pasado, el descanso entre series, al ser un ejercicio en el cual trabajamos la fuerza explosiva, quiero que sea de 2 a 3 minutos, ¿vale? O sea, tenéis que trabajar pesado sí que es verdad que yo esperaba que la máquina pesara menos y la verdad que nos ha sorprendido, nos ha hecho polvo vale, eh, vamos a hacer un ejercicio que le gusta mucho a Denis James que se llama el maratón de mancuernas que va recorriendo el mancuernero de menos a más y luego de más a menos, ¿vale? seguido, sin descanso nosotros en vez de hacer eso porque me parece ya que la rutina eh, recogería, reuniría, perdón demasiadas técnicas de alta intensidad y sería una, una densidad de entreno bestial, ¿vale? que luego os va a costar aplicar en, en vuestro gimnasio Vamos a hacer cuatro series ascendentes en peso seguidas sin descanso, descansaremos minuto, minuto y medio, mejor minuto y medio, con el último peso manejado haremos una serie al fallo y acto seguido descendente bajando tres veces la carga, ¿vale? Entonces realmente van a ser dos series efectivas. La primera al llegar a la cuarta serie piramidal que fallarás, una efectiva, y la siguiente con esa carga utilizada que la llevarás al fallo, Junto a la descendente, ¿vale? Así que va a ser muy rápido. De hecho, este entrenamiento, si os aplicáis bien y lo hacéis bien, en cuestión de 45 minutos deberéis de estar ya con los hombros a reventar, ¿vale? Vamos, una, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, vamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio que realmente eh, quienes no seáis muy avanzados, ¿vale? Incluso algún intermedio, podéis obviarlo, ¿vale? Porque realmente el volumen se va a disparar. Los que seáis bastante avanzados lo podéis incluir. Es un ejercicio que trabaja directamente zona clavicular y cabeza frontal del hombro, ¿vale? Eh, realmente al trabajar el pectoral ya estáis incidiendo muchísimo en la cabeza frontal. Por eso, alguien intermedio, incluso principiante, no es preciso que realice este ejercicio. Priorizar mucho más la cabeza posterior y lateral del hombro, ¿vale? Bien, tengo allá a Rubén preparado, ha cogido un disco y lo que vamos a hacer es elevación frontal con un giro hacia cada lado, eso es, una, no, no, no. Sube, girando. Vale, baja. Sube, girando. Eso es. Una, una, dos, dos. ¿Vale? Vamos a hacer ocho repeticiones de esa manera y cuando llega la número 8, aquí, a modo iso isométrica. Empiezas a, a volantear, nunca mejor dicho, ¿vale? Venga, vamos con ello. Dos, dos, venga. Tres, tres, bien. Cuatro, cerrando aquí, ¿eh? Ahí está. Cinco, cerrando aquí. Cinco, eso es. Seis, sube más. Siete, buena. Vale, me subo arriba, arriba y volante ahí. Sigue, sigue. Aguanta de 10 a 15 segundos, ¿vale? Cinco, 4, 3, 2, 1, Vale. Perfecto. De primeras no cojáis mucho peso porque es un ejercicio que puede engañar, ¿no? Al principio. Igual cogéis el disco de 20 y veis que bueno, pero realmente lo que a mí me interesa es que lleguéis a hacer la isométrica, ¿vale? Aquí arriba, generando máxima tensión y girando, si puede ser un poquito más despacio, ¿vale? Un poquito, no, no tan rápido, ¿vale? Había curva. Había curva, sí. Vale, me toca. Haremos tres series, ¿vale chicos? Ocho repeticiones alternas. ¿Vale? Con 10-15 segundos de isométrica arriba. Vamos Rubén. Vamos, todo aquí, cruzalo. Eso es. Eso es. Aquí involucréis un poquito la cabeza, la zona superior del pectoral, ¿vale? La zona alta. Venga, sigue despacito. Sigue, sigue, genera tensión, eso es, eso es. Sigue, sigue, sigue, sigue. Vale, vale, muy bien. Vale, pues vamos con el último ejercicio Otro ejercicio analítico vale. Como podéis comprobar en otros grupos musculares Haríamos un ejercicio de estiramiento Aquí hemos metido bastantes de hipertrofe y estrés metabólico Y lo que vamos a hacer es una elevación lateral sentado Pero fijaos lo que vamos a hacer Sube las mancuernas Aguantamos 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y empezamos a hacer repeticiones, sube lateral, junta, vale, perfecto, vale, mucha técnica, no utilicéis una carga demasiado elevada, el hombro está ya más que estimulado y esto es una manera de rematar. Muy bien, vamos a tratar de hacer 10 repeticiones mínimo, vale Rubén. Es un ejercicio muy similar al famoso Six Ways. Lo único que el Six Ways cuando llega a la parte frontal subiríamos hacia arriba, ¿vale? Aquí no es el caso. Vamos Rubén, lucha. Lucha. Vamos. Vamos, lucha. Vale, llegará un momento que no podáis superar el banco. Ahí, vale. Vale, fallo. Muy bien. Estupendo. Vale, aquí trabajaremos tres series vale de unas 10 repeticiones. Podéis trabajarlas al fallo, al igual que la elevación frontal. Muy bien, pues, bueno, ya está el entrenamiento, creo que he cumplido, ¿no? lo has cumplido, yo también, yo también he cumplido para cómo voy. Vale, eh, vamos a hacer un pequeño resumen para que no os liéis, puesto que esta serie de vídeos que vamos a hacer de entrenamiento os van a servir como rutina, ¿vale? Y todo tiene un sentido y un porqué. Entonces, realmente, si valoráis el primer vídeo, eh, el de pectoral, hacíamos mucho movimiento inclinado y demás porque realmente ya trabajábamos mucho la cabeza frontal del hombro. Por eso no le he dado tanta prioridad en este entrenamiento, ¿Vale? Entonces, recordar una cosa, estructura de este entrenamiento, prioridad, cabeza posterior, empezamos con dos ejercicios, básico, el press militar, que si tenéis una máquina multipower, estupendo, si queréis hacerlo libre podéis, pero yo personalmente soy más partidario en este caso de un movimiento guiado, ¿vale? Dos ejercicios para la cabeza lateral del hombro, que ha sido el maratón de mancuernas y este último, y uno opcional para los que seáis más avanzados y podáis añadir, añadir perdón, más volumen de entrenamiento, el de la cabeza frontal, ¿vale? bien, eh, no, hay no, hay, no hay un estiramiento como, veis, como, como recordaréis en el último vídeo el de pectoral, había un estiramiento al final del pectoral forzado, esto se puede aplicar en otros grupos musculares como la espalda o el cuádriceps, pero en este concretamente no hay en el hombro no hay, vale. así que esta es la estructura de entrenamiento del hombro, bastante volumen bastante cañero 40-45 minutos de entrenamiento pero amigos es el principio para forjar ¿vale? unas bolas de cañón como tiene aquí <ríe> mi amigo Rumen, ¿vale? así que nada eh, un placer recordar ¿Instagram? Rubenin... ¿Vale? El mío ya lo conocéis, os lo dejarán por aquí en la descripción y, y nada, hasta el próximo vídeo, ¿vale?